¿Qué significa tener estabilidad económica en Bolivia? Significa trabajar en un país que valora y confía en el boliviano. Hoy compramos, nos prestamos, pagamos y ahorramos en bolivianos. La estabilidad económica le da soberanía a nuestra moneda. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.